de Fideicomiso de Punta Catalina, hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. Además, desde hace meses hemos estado trabajando en un proyecto de ley para fortalecer las regulaciones existentes sobre los fideicomisos públicos, de manera que ningún inquilino temporal del poder pueda lesionar los sagrados intereses de este pueblo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Este proyecto de ley será sometido al Congreso el próximo 27 de febrero. Vamos a dar soluciones. Vamos a hacerlo juntos y vamos a crear nuevas capacidades de gestión eficiente de las propiedades e intereses públicos. Muy bien. Fíjense entonces que el presidente reitera que no se va a quedar así, se van a tener que mejorar. E incluso lo que yo critiqué, le decía a ustedes que... la. Las herramientas de lo que es el fideicomiso, que había que aclararlo sobre el fideicomiso público. Recuerdan ustedes, yo le decía a ustedes, yo conocía la figura del fideicomiso privado. Pero hay que mejorarlo del fideicomiso público. Y, el, y yo lo leí el contrato y lo analicé porque lo tengo completo. Y le dije a ustedes, hay varios aspectos, yo critiqué solamente cinco de los que debe mejorarse. Porque es cierto, la. El presidente de la República ha entendido, y yo creo que es diferente a la llamada que yo recibí, él está recibiendo crítica porque ha echado para atrás. Pero usted porque sea presidente, si usted está equivocado en algo, o ha hecho algo que puede mejorarse, usted porque es presidente no es palabra de Dios. Y rectificar es de gente inteligente y correcto, si es para beneficio del país. Entonces, lejos de ser criticado, porque eso es lo que hace que le quita los argumentos a la oposición, porque el PLD no tenía argumento, tiene un año, cinco meses y quince días con la boca cerrada, con escándalos de corrupción que florecen de su gestión. Todas las operaciones de corrupción que ha llevado el PETCA, la Procuraduría General de la Prevención de la Corrupción Administrativa y la nueva gestión de la nueva Procuraduría General de la República, ha enfilado los cañones a las gestiones de Danilo y del PLD. Falta la de Lionel, que debiera estar siendo investigado y estar también preso, al igual que Danilo. Que no es como Hipólito dice, retaliación, porque Hipólito lo dice porque él fue un corrupto y temía que su gestión fuera analizada y que cayera preso como de hecho debió hacerlo. Que utilizó el dinero nuestro incluso para cubrir hoyos financieros particulares, como pasó con Banite, que los 55 mil millones de pesos todavía lo estamos pagando usted y yo. Y todas las diabluras que se dieron durante esa gestión. Entonces le quita los argumentos a la oposición. Y no tengo yo que defender nada porque lo que estoy defendiendo es que se mejorara el contrato. Y yo decía que el presidente tenía que rectificar porque eso era un peligro para el futuro análisis de su gestión. Porque el PLD ni siquiera le interesaba eso. Lo que tenía temor era que se investigara la inversión correcta en Punta Catalina para que el pueblo sepa por cuánto le salió al Estado, cuánto dimos por eso, ¿Y qué teníamos nosotros que pagar? Entonces, por eso, nosotros felicitamos en ese sentido al presidente. Va a llevarlo a vistas públicas, como yo decía que tenía que pasar, ir al Senado, a la Cámara Baja para que se revisara y que todos juntos pudiésemos opinar cuáles puntos... No se le puede dejar la administración por 30 años, aunque a nivel privado es una figura que existe en los fideicomisos Para a nivel público, no se puede permitir, regálenme, regálenme cinco minutos más que me llaman todo lo que ustedes quieran para que opinen. No se le puede permitir que un contrato que afecta a un bien público pues está en mano totalmente, un poquito menos de la empresa privada. Me refiero al. Eh, ¿Por qué? La empresa privada que va a asumir la dirección del mantenimiento, del control, de la administración completa en manos de Celso Marrancini, que dicho sea de paso, conoce muy bien el sistema energético porque aunque fracasó cuando fue vicepresidente de las empresas eléctricas estatales, ha estado en la empresa privada. Tienen que decirle al pueblo que aunque ellos estén fuera del contrato de fideicomiso, como administradores no son más que representantes de los intereses del Estado que van a seguir recibiendo los beneficios de la CDE que está en un proceso de liquidación. ¿Por qué se liquida la compañía? La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, después que pasa un proceso de capitalización y de privatización, la administración y gerencia del sistema energético en cuanto a la producción de la energía, en cuanto a la distribución, pasó a manos de empresas privadas, que fue lo que quiso Leonel. Escuché a Leonel hablando que con esa explicación que él dio debiera caer preso. Porque él dice que no, no pasó en manos de empresas privadas. Lo que cedimos fue una sociedad y el Estado siguió siendo accionista mayoritario. Mentira, Leonel. Usted le miente al país. El proceso de capitalización de las quebradas empresas eléctricas estatales fue por mala administración y sí se cedió la distribución. Y a la vez entonces, eso se traduce eh, que los niveles de facturación... Usted no ven que en este país... Deben cinco minutos para ya acabar, yo sé que ustedes, que, pero si, si me escuchan esta orientación van a poder opinar mejor. Que en este país nosotros recibimos la energía más cara que pueda administrar el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque cuando se produce la capitalización de las empresas, es el negocio de la oferta y la demanda y la empresa privada que va a determinar el precio. El Estado no tiene control de eso. Y por eso genera una termoeléctrica, la más importante, además de las termoeléctricas que tenemos para el aporte del sistema energético nacional, para ver de qué manera con su inyección se abarataban los costos y no se abarataron, se han encarecido, porque había un sistema de subsidio parásito porque esos programas parásitos politiqueros, Bonogá, Bonoluz, que aunque hacen falta, generan parásitos ahí usted tiene que cubrirlo con el Estado. Por eso es que a la gente hay que darle empleo, por eso es que a la gente hay que darle comida barata, Por generando la posibilidad de que esas empresas, de que esas personas accesen a un sistema de educación que sus hijos puedan tener una educación pública, privada, importante y que puedan adquirir buenos empleos cuando salgan de las universidades, de los técnicos. Pero no, aquí eso no se traduce ni se verá nunca, porque lo que hemos hecho es venderlo todo. La industria de la harina, todo aquí se vendió y lo vendió Leonel. No porque estaban en quiebra, no, y estaban, y estaban robando botella y mala administración. Ustedes lo que tienen que administrar bien. Y a usted que es el padre de la desgracia de este país, Leonel Fernández debiera estar preso. Pero el tema no es ese, el tema es que si se van a llevar a vista pública, se va a mejorar el tiempo, se va a mejorar la administración, se va a manejar la misma figura para que esté más claro y la gente entienda que no se va a pasar la empresa del Estado energética, porque es una empresa, la termoeléctrica es más importante, a carbón, punta catalina, no la compró la empresa privada, la compramos nosotros y la construimos nosotros. Con el sistema más caro de carbón, que yo dije que no servía, porque es más caro, que nos salió caro. bueno, pero la compramos, está ahí, no se puede permitir que desaparezca y que pase a manos privadas. Y más esos grupos corporativos que son sanguijuelas succionadoras del patrimonio público. Entonces, si el presidente rectifica bien, se puede mejorar, pasa a vista pública, se revisa en el Congreso y nosotros podemos tener una administración transparente y que lo que pasó ahí, el que, el que metió a la pata y el que cogió después de una auditoría forense importante, bueno, pues se determine quién robó y quién no y que se, se esclarezca. Eso es la, esa es la preocupación del PLD. Entonces, le acaba de quitar los argumentos. Entonces yo lo veo bien para administración del Estado. Y el bienestar de sus propias aspiraciones porque todo el mundo sabe que Luis Abinader ya le abrieron la carta en el PRM y que él quiere aspirar y va a aspirar en el 24 a reelegirse. El poder es buenísimo. Y que ese es uno de los temas que le iba a traer el problema. Y yo lo decía. Y no solo eso, sino revisar también el papel de esta empresa privada. Si ellos van a dirigir a generar, ¿qué sueldo van a tener? ¿Quién se lo va a pagar? porque no lo van a hacer por, por, amor, por amor al arte, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, y esclarecerlo todo, y como el presidente han dado el paso, porque él vio que se le estaba por armar una vaina, la tenían ya los grupos, que estaba por activarse Marcha Verde, pero de otra manera, porque ahora, mucha de la gente que estuvo ahí era buscando una posición política, y ya tú no lo ves en Marcha Verde, ya Claudio Camaño le dijo, tú no lo ves en Marcha Verde, sí porque ya consiguió una posición en el gobierno, ya no tiran más granadas, y todo el mundo que consiguió su vaina está ahí porque para eso es que utilizan aquí muchas veces, pero los movimientos de protesta son importantes. Porque sin la Plaza de la Bandera, sin la Marcha Verde, sin la Plaza de la Bandera y los jóvenes que protestaron ahí, Danilo se hubiese reelegido y se modifica la constitución. Si la Marcha Verde no se hubiese conseguido el 4% para la educación, sin importar lo que pasara. Y nosotros tenemos que crear conciencia como pueblo Que lo que esté mal hay que criticarse a los presidentes Cueste lo que cueste Y si tienen que rectificar 20 veces que rectifiquen Y eso entonces hace que el PLD Vea lejana su oportunidad De querer volver al poder Porque querían durar 40 años No se conformaron con 20 Yo conocí muertos de hambre y patas rajadas Que son multimillonarios Yo pasé hoy y con esto termino porque yo sé que la gente está ansiosa por hablar y qué bueno yo pasé por un campo de un peleadista que era un muerto de hambre que ni hablar sabe todavía óyeme y tiene una casa que cuesta como 50 millones de pesos ese pata rajaba es más bueno es más bueno hasta urbanizaciones tiene ese delincuente y anda por ahí hablando con fuerza que debiera estar preso también pero en este país algún día Van a cazar a los corruptos y lo van a meter preso. Yo tengo esa esperanza. Y si se rectificó en Punta Catalina, a buena hora, en beneficio del pueblo, y rectificar en tiempo oportuno, es correcto y de gente inteligente y no de pendejos.